¡Qué grande este! ¡Luis! ¡Oh! ¿Qué? ¿Y esto? <risa> ¿Qué es esto? Si le das al clic izquierdo, al ratón y clic izquierdo cerca, eh, lo domesticas a ese. El clic izquierdo es el otro. Ah. Hay. No. Y tengo mucho maflete. Pero yo te pongo aquí. ¿Cómo harías tú una intro al vídeo? A un vídeo. ¿A un vídeo? De Ark. De Ark. A ver, no, pero tú tienes que tener tu propia intro ya ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál sería la tuya? ¿De Youtube? Como bueno, la de Mejores Amigos de Instagram ¡Hola, churris! Hola, a ver, pero hazlo, hazlo Es que vergüenza Invítalo un poco, venga pero Es que me da vergüenza Ya <risa> ¿Eso sería tu intro? Sí es que me da vergüenza, Luis Uy ¿Quién hay? <risa> Mi hermana bueno. No, encerrad fuera. No entráis a casa. ¿Que no pueden entrar? No. ¡No voy a abrir! ¡Abriles, hombre! ¿No? Aguace. ¿A qué? ¿Qué estás haciendo? A mi canal. Hoy estamos en directo. ¿No estás en directo? Que sí, tú invéntatelo. Hoy estamos en directo. Y. ¿Cómo dice esta bla. Mi novia Ha suena algo Ha suena clink, clink Ah, es que te está hablando alguien ¿Quién me está hablando? Pero me está hablando a mí No, por me por están privado. hablando a mí Por privado dónde? Dale a tap y la flechita En el, en el teclado, en el teclado A tap Tap Tap, En no ningún. A ah, tap la Flechita eso, eso Es spam Voy. A mí me ha gustado esto, eh. Vente. Voy. ¿Escuches algo? Tin, tin. Venga, vámonos. La E para abrir. ¿La E? ¿Dónde está la E? La E es esta. Si no hay E. ¿Qué coño? Y ahora sales. Y ahora le tienes que dar la misma para cerrar. Cierrame la puerta. Ah, que si no te roban. Claro, claro, cierrame la puerta. Ah, pero me he ido muy lejos. Ahí. Ver, ahí. Y ahora ya e te vas por ahí. Pero eso ya está cerrado. Claro. No. He escuchado un bicho, eh. Dale un pase. Estoy aquí, me han dicho. ¿Quién está ahí? Estoy... ¿Quién está ahí? ¿Qué te ha dicho? Estoy... No sé, estoy escuchando un chico. Vale, vale, dale a este botón y hablas. ¿Pero ¿Con quién estoy hablando? Pero me está hablando alguien, ¿eh? Y me ha dicho estoy aquí. Dile algo por el micro. Que no, que me da vergüenza. Por favor. No, me da vergüenza. ¿Qué le digo? Hola. Hola, no. Por ahí no te tires que te matas, ¿eh? Me... Ah, me puedo morir. Claro, claro. ¿Y a dónde me voy? Explícame. A la izquierda, tira a la izquierda. A la izquierda es para acá. Oye, qué bonito esto. Las hojitas estas. Te gusta, ¿eh? Sí. bonito. Ahora baja para abajo. ¿Y eso que hay en el cielo? ¿Eso qué es? Eso es un sitio para... Pero puedo bajar para abajo, me voy a matar. Claro, baja por ahí, baja por ahí a la izquierda. ¡Ah! Hay un bicho. ¿Lo puedes montar? Es el nuestro, creo. ¿Es mío? Sí. ¿Y cómo me monto? A la E. A la E. Ah no, es de Braulio. De Braulio, no me puedo montar, ¿quién es Braulio? No lo no sé. O W para abajo, ese. Ahora para la izquierda. ¿Pero a la izquierda por qué? Porque te vas a la playa, ¿no? No te gusta la playa a ti. Ah, bueno. Si le das al a este a la vez, corres. ¿A este? ¿A caps? No, al abajo de Caps. No, pero a, mientras le das al W. Es que yo jugué a esto una vez, pero en la Play. ¿Y esto lo puedo domesticar yo? Claro. ¿Cómo lo domestico? Este me gusta a mí. ¿Ese? Como tienes que dormir. ¿Cómo lo duermo? A ah, hostia. No, no, no. Yo no pego a ningún animal. Vale, vale. Yo no voy a pegar a ninguno. Oye, qué grande este! ¡Oh! ¡Luis! ¿Qué? ¿Y esto? <risa> ¿Qué es esto? Si le das al clic izquierdo. El ratón y clic izquierdo cerca, eh, lo domesticas a ese. Clic izquierdo es el otro, ¿cachai? Claro. Ah. ¡No! No, no, no. <risa> no, a mí no me engañas. Oh, ¿Dónde anda. Para domesticar hay que pegar. Claro, tienes que dormirlo. Es o que... lanzarle flechas tranquilizantes. Es que este juego es muy agresivo. Mira ese que bonito parece que estamos aquí de paseo por un museo de este tipo pero más bonito sin jaula sí es este? si le das la y te montas venga, vamos a volar un rato ole al ah, espacio. todo el rato? no, no, ya ah. oh Y si le al de correr, corre también aquí Pero vete hacia casa ¿Qué? el chico no sabe volver No, pero hacia casa, hacia casa, derecha Para arriba, muy bien pues Perfecto, eh Pero, ¿dónde está la casa? Vive por ahí recta Esa no es, eh A la izquierda un poquito Ahí, ¿la ves? No, ¿está? No? Esa, no está. Esa es mi casa ¿Y ¿Cómo bajo? Al espacio otra vez y ahora, la... no, espacios, y ahora la E eh. Ay, gracias <risa> Y cómo subo yo aquí a la casa A ver, entra, entra en casa, a ver si hay alguien ahí ahora, Joder, a esto voy a jugar yo A ver, eh. Eh. La... No, están todos durmiendo A ver, pone Astro durmiendo, Mike durmiendo. A mí me ha saludado a alguien Ha pasado alguien con un pájaro, a lo mejor te ha saludado Estoy aquí, me ha dicho Me ha asustado A ver si pasa otra vez a lo mejor ahora Tenía bote hombre joven. Estos son tus amigos. Sí, cierra la puerta, cuidado. Cuidado, cuidado que te entran. Upa, casi, ¿eh? Me entran a mí a robar. ¿Cómo duermo? A la e, en la cama. En la cama. Ah. <risa> en la cama, mirando la cama. Que estoy en la cama. Mira la cama, mira la cama. Ahí. Ya está durmiendo. ¿Y esto qué es? El mapa. A mí me ha gustado esto. Vente. Voy. Bueno, espera. Despídete. Adiós, os quiero. ¿A quién te quieres tú? A, a mis seguidores.